amor ¿no? tan maltratado y tan bien y tan y tan soviado, se convierte en violencia aprendemos muchas veces una forma de amar que tiene una, una moneda de doble carisma de doble cara por un lado el ¿no? amor con qué facilidad te amo y con qué facilidad te pasa a odiar ¿no? el amor romántico tiene esos extremos ¿no? sea que sea amor pasión donde la cultura se suspende el deseo me atrapa <risa> y me pongo valoro pero ¿cuánto de cultura hay en ese deseo? También, ¿no? Es, un... es el ese tipo de la media naranja, ¿no? De para ser, te necesito, ¿no? Ese matrimonio para toda la vida, que ya no dura, no dura todo el mundo en no, toda la vida, sí no tiene que durar, no se duran que bien, pero se lo tienen que durar porque no es verdad. Pero culturalmente, sí que hay una expectativa todavía en el amor romántico de amar es para siempre, ¿no? Beautiful.